y red de display es en portales, aplicaciones, en los que otros, esos otros medios, en YouTube también. Entonces, van, siempre estas palabras van a funcionar para aparecer según el objetivo que nosotros elegimos. Bueno, tenemos una pregunta y nos la hace Diana Carolina Vanegas Toro. Dice, buenos días, ¿esas palabras claves se pueden usar con tildes o es mejor sin tildes? Bueno, bueno. Eh,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 Eh, ya voy a dejar aquí Google para que podamos entrar a, a, al Business Manager y hagamos anuncios en Facebook y, y en Instagram ¿Listo?